Érase una vez un niño de siete años, este niño estaba acostumbrado a soñar con cuentos y con fantasías, era un niño que soñaba con mundos mágicos y extraños. Un día vio algo en la televisión que le sorprendió. Eran unos señores de bata blanca que hacían cosas extraordinarias se asomaban a otros mundos, veían de diferente manera, y descubrían lo que nadie, nadie sabía antes. Ese día, el niño decidió que iba a ser un señor de bata blanca. Ese día, el niño se enamoró, sintió mariposas en la barriga y todo. Y se lo contó a su madre, que se sonrió, pensando que al día siguiente diría que quería ser bombero o profesor. Pero el niño estaba enamorado hasta los huesos. Resulta que ese niño era yo, que me convertí en un señor de bata blanca. Y después de muchos años, todavía siento mariposas en la barriga. Mi madre se sorprende. Así que... Si eres soñador, estoy seguro que te gustará la ciencia. Es ese sitio donde la realidad se junta con los límites de la fantasía. Pero ten mucho, mucho cuidado, puedes enamorarte perdidamente de ella. Como científico, soñador y enamorado, me ha encantado la invitación de la Fundación Descubre de contaros esta historia para el Día de San Valentín. Gracias por ver el vídeo.